¿Cuánto tiempo sin hacer vídeo mi man? ¿Dónde está la cámara? Hace mucho tiempo que no hago vídeo, Pero es que acabo de llegar a Q84 De nuevo, porque estaba en tierra Y volví para acá Porque no podía más estar en tierra El COVID y toda esa mierda Ya, ya, ya, ya. Déjenme. Y además, ¿dónde estaba? Me obligaban a vacunarme Parece que tengo ese año. Me voy a vivir en un apartamento que me cogí aquí en, en Cuque pues serio, tío, ¿eh? ya voy a volver a hacer vídeos De calidad Que tengo una nueva cámara Aquí obviamente no hay pandemia No hay mierda Y no hay vacunas Y no hay pipi Estoy en el camión de la mudanza. Qué pesado la mudanza por el amor de Jesús. Insoportable, hermano. Como decía un buen sabio. Y sigue diciéndolo. La vida es una lucha constante contra la gravedad. Y es verdad. Todo el tiempo tienes que estar jodiéndote la espalda, jodiéndote los pies, jodiéndote por ir en contra de la gravedad. Las clases de mesas que tuve que... No, oh, no, insoportable la... Pero ya se terminó. Terminó la mudanza. Por fin. Ya se acabó. Ya puedo estar tranquilo aquí en este, este planeta. Así que eso. En más vídeos voy a contar mis peripecias. Disperibesia, disperibesia. No puedo parar de mirarme en un medio docente de mierda. Nos vemos, mucha salud, pero eso es lo más importante.